le explico a los vecinos que cuando sale se va de un blanco, es que se es que imagina que no hay, que hay el color, color, no es, pero en en el blanco es tanto apreciado y que la negro y, que y además se ve que hay que barrios afectados, la empresa se encuentra ubicada en el parque industrial, las imágenes se aprecia claramente también la el lado que sale de esa chimenea, va directamente la ciudad de la de la legislatura, desde que paremos.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 Eh, contame eh, tu nombre. Rafael Colombo, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientales. el ambiente A esto hacen referencia a vecinos. Además de 7 de Mayo y 2015, también hay otros barrios cercanos. De allí son los vecinos que veíamos antes en el informe que llevan adelante esta denuncia. La denuncia que lleva tiempo. La... Los vecinos nos hemos visto varias veces.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 está que que ¿no? sí, el tema por lado, que no en no que ahí, no, no. bueno, ellos sí, también ¿También también también? que esta tierra es que el... Bueno, el, el otro tema es, ¿a dónde le da la disposición final? Porque está diciendo que, como quieran hacer otra ruta nueva acá, que la